Hola, mi nombre es Antonio Marcilla, soy profesor de parasitología en la Universidad de Valencia y les voy a hablar en este módulo de eh, parasitología molecular. Precisamente, el estudio eh, de la biología molecular de los parásitos ha avanzado considerablemente en los últimos años paralelamente al desarrollo o avances de las técnicas de biología molecular. En concreto, Fíjense que hasta hace eh, no mucho tiempo era impensable disponer de las secuencias de DNA de parásitos y gracias a técnicas de amplificación como la PCR, técnica que han visto previamente en este curso, se ha conseguido precisamente identificar algunos parásitos que hubiera sido de otra manera imposible. Además, también se han caracterizado rutas metabólicas específicas de estos seres que, como saben, afectan a millones de personas que permitirían en su momento identificar, por tanto, dianas nuevas para control de esas parasitosis. Y juntamente con técnicas ómicas, eh, de las que también les comentaré algo brevemente, hay estudios de respuesta inmunitaria que son fundamentales para conocer cómo nuestro organismo se defiende frente a estos parásitos. Fíjense que a nivel de genómica, empezando por estas técnicas ómicas, las técnicas de secuenciación masiva han dado un gran empujón a la al conocimiento de los genomas de los parásitos, empezando precisamente en los años 90 hasta los más recientes, que son precisamente de este último año. Pero, aún así, el número de parásitos cuyo genoma está disponible es muy reducido y, por tanto, se necesita seguir avanzando en ese tipo de, de trabajo. Asimismo, además de conocer el genoma, se están conociendo, lógicamente, secuencias de proteínas que pudieran ser específicas a la hora de mostrarse al hospedador, mostrarse el sistema inmunitario, de manera diferente, lo que denominamos, denominamos perdón, variación antigénica. Junto a estos eh, avances o estas aplicaciones, sin duda, también el poder distinguir parásitos que morfológicamente lo sean o sean muy, muy similares o incluso sus vectores, está también teniendo una gran repercusión. Así como conocer, como les he comentado, rutas específicas y uh, moléculas uh, que puedan ser dianas para el control, tanto a nivel de diagnóstico, de vacunación y finalmente de tratamiento. Precisamente a nivel de diagnóstico, las dos moléculas eh, o los dos tipos de moléculas que se utilizan eh, más frecuentemente son, por un lado, los ácidos nucleicos, en este caso mediante técnicas de hibridación, técnica de amplificación, como les he comentado, alguna técnica específica de una amplificación en bucle, como es la técnica LAMP, e incluso técnicas colorimétricas eh, asociadas a perlas eh, de agarosa como puede ser la técnica de Luminex. En el segundo caso, en el caso de las proteínas, <coughs> además de esta propia técnica LUMINES que también está eh, desarrollada para la detección con anticuerpos, existen técnicas que pueden ser muy sencillas y algunas otras un poco más elaboradas. Y sin duda lo que mmm, adolecen eh, el diagnóstico de parásitos es de técnicas que sean sensibles y al mismo tiempo rápidas. En este caso, en la diapositiva le muestro algunos ejemplos de algunas que incluso han sido desarrolladas en nuestro país y que cumplen con estos objetivos. Por lo que respecta al desarrollo de vacunas, las técnicas moleculares nos están permitiendo ahorrar una gran cantidad de esfuerzos y de tiempo. Porque fíjense que en la primera parte de este desarrollo de vacunas o la primera fase que se debe desarrollar se va a hacer siempre in silico, se va a hacer siempre en el despacho, en el ordenador. Y en esta fase tenemos que tratar de identificar los candidatos a ser vacunas mediante la utilización de eh, recursos que se encuentran en la base de datos. Una vez identificados los candidatos pasamos a la fase laboratorial, pasamos al laboratorio donde realizaremos el clonaje de los genes que codifican para estas proteínas, la expresión y purificación y después ensayos preclínicos en animales de experimentación para finalizar con estudios en pacientes. Por lo que respecta a los tratamientos, también las técnicas moleculares han supuesto un avance significativo en la detección o la identificación de nuevas dianas para tratamientos. Tanto es así que ha sido reconocido a nivel internacional, el esfuerzo desarrollado eh, por diferentes científicos para la obtención de nuevas eh, drogas antiparasitarias, dada la importancia a nivel global que éstas tienen, con el Premio Nobel, por ejemplo, en 2015, el Premio Nobel de Medicina, a tres investigadores que precisamente desarrollaron tratamientos o nuevos tratamientos para enfermedades como la malaria, en el caso de la doctora Yuyu, o contra el mintiasis o enfermedades producidas por gusanos, en el caso de los otros dos investigadores. En cuanto a las expectativas futuras que las técnicas moleculares nos abren a nivel de estudio de los parásitos y las enfermedades que estos originan, destaca la detección de moléculas pequeñas de RNA, de ácido ribonucleico, en, en diferentes fluidos biológicos, lo que se considera o se llama biopsia líquida, así como la detección de vesículas extracelulares que también pueden eh, constituir perfectos biomarcadores de la enfermedad utilizados tanto a nivel de diagnóstico, utilidad a nivel de vacunación y finalmente pueden constituir dianas de nuevos tratamientos. Si quieren conocer eh, algo más acerca de estudios de parasitología en general y de eh, estudios de parasitología a nivel molecular, tienen diferentes eh, enlaces en la diapositiva, así como recursos de eh, vídeos y animaciones. Eh, eso es todo, muchísimas gracias.